Hola, buscadores. Varios de vosotros me habéis preguntado que por qué he puesto estos colores en concreto a los buscadores. Ahora os explico para los que no sepáis a qué me refiero, ¿no? De entrada, uh, me han dicho, pues podrías haber puesto este otro color porque es más bonito, etcétera. No. No, vamos a ver. Primero de todo, para los que no sabéis a qué me estoy refiriendo, se refiere, eh, la, la pregunta se refiere a gente que ha mirado mi página web. En mi página web de cursos online tengo pues, un montón de cursos diferentes de temas de crecimiento personal y espiritual, pero para ayudar a que quien está interesado en profundizar mucho, en estudiar varios cursos diferentes, bueno, quien quiere profundizar de verdad... Uh, le podía salir relativamente caro, puesto que apuntarse a un curso y luego a otro, luego a otro, pues, evidente, yo lo tengo bastante barato, pero aún así es dinero. Y como siempre miro de ayudar a los verdaderos buscadores, a los que quieren buscar para aprender, para crecer, para evolucionar, etcétera, pues se me ocurrió hacer lo que se llama la suscripción a Buscador. Concretamente y originalmente le llamé Buscador Violeta. ¿vale? Al, al que se suscribía y pagaba un, una cantidad al mes para tener derecho a tener algunos cursos gratis, otros con un descuento importante de un 50%, ¿vale? y además tener mi mentoría, tutoría y mentoría, mientras esté estudiando y haciendo todo eso. vale Por lo tanto, le salía un poco más barato y sobre todo mucho más completo. El por qué le puse buscador Violeta Buscador me parece que es fácil de entender, es una persona que está buscando y estamos hablando de no buscando una piedra que se le ha caído, evidentemente, sino eh, so sobre el camino espiritual, buscar la luz, buscar el conocimiento, buscar la sabiduría, etcétera Entonces, por eso hice el buscador Violeta, que paga 22 euros al mes y tiene, eso, todos los cursos que él quiera hacer, al, al 50% de descuento, etcétera Y hay descuentos en los servicios de, de carta astral, etc., hay, más que nada era para eso, para poder hacerlo más profundamente y con mayor facilidad y sin que fuera tan gravoso económicamente. Luego, más adelante, se me ocurrió que podía hacer ampliar la familia de buscadores para añadir eh, diferencias entre los que querían una cosa u la otra. Había gente que personas, alumnos que solo querían hacer un curso. Entonces, realmente no le salía a cuenta a nivel económico ir pagando eh, el buscador violeta, eh, porque bueno, son el precio del curso a la mitad de precio, sí, pero luego cada mes 20 euros, bueno, 22 euros, ¿no? Eh, bueno, entonces creé, creé el buscador azul ¿no? para que fuera una cuota de 11 euros, la mitad, y que permitiera... Pues lo mismo, continuar con el curso, etcétera. Y hay descuentos, pero menores, simplemente, para que quede más o menos compensado. Y luego también se me ocurrió, porque me lo habían pedido, el buscador blanco, que es el nivel superior, que vale 33 euros al mes, tiene de coste, pero también tiene un montón de ventajas económicas ¿vale? superiores. Digamos que cada uno, empezando por el azul, tiene luego el violeta, todo lo de azul, más algunas uh, ventajas más, y el blanco tiene lo del violeta, bueno, azul y violeta, más algunas ventajas más. Y el simbolismo es muy importante en todo lo que yo hago. Simbolismo numérico, es un simbolismo de color, etcétera Entonces, el segundo, el azul, que es el primero que había, es uh, de color azul, ¿vale? El precio, 11. Porque numerológicamente, el número maestro 11 2, es el sabio que deja fluir su el conocimiento de su alma para aconsejar a otros. Y por lo tanto es el que quiere sabiduría. Por eso puse el color azul y el precio de 11 euros. Podría haber puesto 10 o 12 o cualquier otro precio, ¿no? Se me ocurrió poner este. El violeta ¿no? es el del séptimo rayo. A nivel de color, el del séptimo rayo. A nivel de numerología, el precio de 22 tiene que ver con el creador, bueno, creador, bueno constructor es la palabra, constructor del nuevo mundo. Si conocéis los números uh, maestros de numerología evolutiva, si no tengo vídeos donde lo está todo explicado, pues mm, básicamente es el que quiere profundizar más y poner en práctica, para eso... Está mi mentoría, y mi tutoría, que intenta ayudar a poner en la práctica las ideas espirituales. Pues por eso estaba ese, por eso decidí ese color simbólico. Y el blanco, pues bueno, tenía que poner uno que fuera una suma de todo. Y el color blanco es la suma de todos los colores. Y el número, el número maestro mayor que tenemos en numerología evolutiva es el 33% que es en bueno, el amor cósmico, básicamente, ¿no? Entonces es amar a todo el mundo y a todo el universo. Pues básicamente ese era el simbolismo, ¿vale? Todo en mi escuela tiene simbolismo detrás, simbolismo numérico, simbolismo de los siete rayos, astrológico, de geometría sagrada, etc. Entonces, como me lo habéis preguntado muchas veces y lo he tenido que ir repitiendo, lo grabo y ya lo tenéis. Los que tengáis la curiosidad y los que no, pues yo saltáis el vídeo y ya está, no pasa nada, ¿de acuerdo? Aparte que son muy pocos minutos, pero de esta manera puedo, podéis entender por qué está puesto de esa manera. No es al azar, no es porque sí, sino que todo tiene su simbolismo que ayuda a lo que se busca con, en este caso, con ese tipo de suscripción. Y todos los tres azul, violeta y blanco, participan y pueden participar en mis charlas exclusivas para los buscadores en general, no para uno de ellos, sino todos, y otras ventajas que tienen. Bueno, pues si tenéis alguna duda, ya lo sabéis, en los comentarios del vídeo me lo podéis preguntar. Hasta la siguiente.